Internacionales de Turismo, este, el turismo como factor de desarrollo regional, tratamos de generar un espacio, un espacio de reflexión, de actualización, de capacitación, en relación a la importancia que tiene el turismo como factor de desarrollo a nivel regional. Este evento lo organizamos desde la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en conjunto, coorganizado con Regional Norte de la Universidad de la República soy de la Corte de Salto de Universidad de la República y bueno, vengo acá como estudiante. Estoy acá también en la parte de la organización y estamos también como estudiantes oyentes de las charlas. Y yo, yo estoy aquí como estudiante y como organizadora y les agradezco que me hayan permitido este, formar parte de la organización, soy de México. La importancia que tiene justamente radica en eh, pensar, reflexionar y analizar cuáles son los desafíos y las oportunidades que tenemos en relación a trabajar en conjunto este, en la actividad turística. Todo, todo, me gustó mucho, los expositores son muy buenos. Tiene una charla amena, eh, hace una comparación de los proyectos que han hecho en México con los proyectos que se han hecho aquí en Argentina y en Uruguay y me parece que que es una, un buen enfoque el que le están dando a la jornada de turismo. Nosotros tenemos este, desafíos en relación a este, gestión de organizaciones turísticas, turismo y patrimonio cultural, turismo y desarrollo este, sustentable y también eh, todo lo que está relacionado con emprendedurismo en turismo. Está interesantísimo el tema de que se puedan exponer estos proyectos de investigación que se están haciendo este, en, en, en el tema del turismo. Para nosotros es enriquecedor porque quién sabe si nosotros vamos a investigar o bueno participar en estos proyectos. El rol desde lo académico es fundamental por no solamente la capacitación, sino la capacidad de convocatoria que puede tener este, la universidad eh, y, y de coordinación en relación a diferentes actividades. Y es necesario que desde lo académico planteemos cuáles son las herramientas y los instrumentos necesarios para, para colaborar este, y trabajar en conjunto en el desarrollo. Y creo que está bueno, sobre todo que desde la universidad se haga y estaría bueno que se repita. Capaz otra temática también. Eh, creo que lo más importante desde esta jornada, aparte de que las charlas fueron buenísimas y que nosotros pudimos eh, afianzar los conocimientos que tenemos, es que nos, nos, nos estamos haciendo conocer, estamos diciendo acá estamos, somos profesionales, nos estamos formando y, y eso creo que es lo más importante para nosotros.